Bienvenidos, vamos a hacer una pequeña demostración con el solver de excel para ello tenemos una tabla con tres productos, tenemos el precio la cantidad subtotal su total el IVA que es entre 200 y un y el precio de venta ese precio de venta suma 403,21 boliviano y queremos que solo llegue a la suma de 300 bolivianos entonces vamos a hacer que estos precios se manejen en rango de tal manera que el precio de venta alcance los 300 para esto nos vamos a las fichas datos donde ahora vamos a resolver y establecer objetivo va a ser obviamente la celda que queremos que alcance los 300 y le vamos a decir para un valor de 300 ahora las celdas que van a cambiar cambiando las celdas variables van a ser las de estas 3 que son las que tienen que variar y aquí abajo vamos a agregar nuestras condiciones entonces estas celdas tienen que ser menor Como mejor dicho tiene que ser mayor a 9 se, hace más, se va a dejar. y esta misma senda tiene que ser menor a 16 ok ya tenemos un, bueno, dos condiciones para la columna precio y el artículo teclado lo mismo hacemos para el segundo, entonces la diferencia que tiene que ser mucho igual a 14 y esta misma celda tiene que ser igual a 23.5 para la última celda que sería esta que tiene que ser mayor de igual a 19.65 y la misma celda que tiene que ser de 1 a 26.83 bueno nosotros hemos escogido estos rangos al azar y hemos acabado de utilizar este de utilizar este valores enteros y también algunos con valores decimales para hacer una demostración un poco más variada. Bueno ya tenemos todos los campos llenos. ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es darle clic en resolver y como ustedes verán ya tenemos los precios que sumarán 300 bolivianos exactamente nosotros bueno, nos dicen si queremos conservar estos valores o queremos restaurar los valores originales eso depende ¿no? de, de nosotros en este caso yo voy a reparar los originales y voy a aceptar eso es todo